Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos hoy jueves de Rob Explorer. Ya sabéis que estamos haciendo un programa a la semana, solo de momento. Y aquí tenemos a, a Hugo, a Sello, Cpr. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo va la ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué <risas> tal? ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal, Robianos? Muy buenas. ¿Qué tal? Pues aquí a darlo todo un día más, a ver si a ver ¿Sí? si gusta lo que, lo que se vea hoy. Sí, hoy desde sí. luego que tenemos un gran juego, que es digamos Como sangre visceral. Tenemos de todo. <risas> La, la, la, podría, ser, podría ser la segunda parte ¿no? Pero es como, como te decía antes, ¿no? como en su día fue el Doom 1 y el Dune 2 ¿no? Que era como el mismo juego pero mejorado Pero que, que era lo mismo Pero es verdad que, que básicamente Es una continuación Que mejora en ciertas cosas Pero escucha, pero literal, ¿eh? o sea, porque sí. arranca Hardcore desde de donde lo dejas en, Digamos en el primer capítulo Pero pero claro, en teoría es más y mejor En todo, así que bueno A ver, eh, ver qué sacamos en claro hoy Sí, efectivamente pues antes, antes de empezar con el juego en sí, de, de verlo ya en directo, como justo ha pasado prácticamente un mes desde la última vez que, que hicimos aquel directo, de, de, sí. antes del día de antes del día de lanzamiento de PlayStation VR 2, pues te quería preguntar qué tal este primer mes con, con el visor, con PlayStation VR, pues, VR 2. Pues eh, muy contento por mi parte, la verdad. Es un visor que me, me, lo hemos hablado por línea interna o, o de récord, como se suele decir, tema de la ergonomía, me costó pillarle el punto pero una vez que se lo encontré la verdad que yo estoy encantado con el visor además que me han ofrecido un juego al que estoy mega viciado que es el Gran Turismo 7 con el volante o sea que no, no puedo pedir más y la verdad que estoy, estoy contento de momento las, las sensaciones son más buenas que malas tiene peros, ya sabemos todos los peros que tiene pero ¿Eh? en líneas ¿Qué, generales a mi me visor, está gustando que visor no tiene peros no, no, no está claro está claro, está claro. De todas formas nosotros le sacamos punta hasta un eh, <risa> <risa> le sacamos punta a todo, o sea que no, pero está bien siempre saber las cosas malas que tiene y este uh -huh. ya sabemos las que tiene. Hay gente que se lo lleva toda la tremenda, pero bueno siempre está bien eh, hablar tanto de lo bueno y de lo malo. Yo ya digo el, el mes que llevo con ella eh, a mí me está gatando, además que le estoy dando caña y está muy chulo. Genial, genial. Pues además que has analizado grandes juegazos. Como Gran Turismo, sí, sí, de sea, decir, Como Evil, eh, como Horizon. Soy el niño mimado de Rob, ¿eh? la verdad es que me, me, caen, me caen pepinazos de juego. Sí, sí, sí, sí. Ahora, de, de momento tres juegazos y, y bueno, y hoy este que... Eh, a mí el primero me encantó hoy. De momento lo poco que he jugado. Por eso, por eso, por eso, que tú que jugaste al primero un en VIA, que hiciste el directo aquel aquella vez, ¿te acuerdas? Que sí, sí, usiste... sí, sí. <risa> sí. es verdad, es verdad, es cierto. Pues, pues tocaba <risa> venir a este. Y yo, si te parece, pues vamos, vamos al lío. ¿no? Vale. ¿O vale o genial. Voy a poneros de mientras el trailer de Quest 2. O sea, del, del Walking <risa> Design and Chapter 2 Retribution de la versión de Quest 2. Para que os hagáis una idea de, de cómo son los gráficos, lógicamente. Va a mejorar en, ah. en PlayStation VR 2 y en PCVR, pero bueno, eso lo pongo por, por mera curiosidad, ¿vale? Este es el trailer, creo que el juego llegó el año pasado a, a Quest, Quest 2. De aquí estáis viendo las imágenes capturadas en, en Quest 2. Bueno, ahora sí está bastante bien para lo que se le estándarón, claro. Aunque había ciertas carencias que en el propio análisis se comentaba, ¿no? De, que tampoco es que gráficamente uh -huh. que tenía algunas cosillas. Pues nada, cuando, cuando veas tu imagen te, te pongo enseguida Yo estoy ready, eh, Ramón Estoy, estoy sí, aquí dispuesto a, a va, arrancar Vale, estás en el menú, ¿verdad? <risas> es en el menú, ¿no? Eh, eh, no, no, en realidad no estoy en el menú, estoy en el... Digamos, vale, sí, en, sí, en espera, espera, ya, sí, sí, te, te pongo ya Venga, pues ya, ya te tenemos aquí Genial como digo, estamos en la zona segura, si habéis jugado al primero estaréis eh, familiarizados con, con esto. Eh, se ha ampliado un poquito, tenemos más, más cositas aquí, eh, pero en realidad no empezamos aquí. O sea, empezamos, como digo, según termina el primer juego, que no vamos a decir nada para no hacer spoiler, eh, arrancamos aquí el segundo ¿no? y luego ya, pues, ya podemos eh, llegar aquí a, a la zona segura. No sé, no sé qué quieres que vayamos cacharreando, si mecánicas Bueno, lo granos, primero es... Eh, supongo que tienen un recuerdo muy lejano, lógicamente, de, de no, cuando no lo jugaste. No te creas, ¿eh? porque es un juego para mí recurrente, sobre todo con las, con las quests. He jugado de vez en cuando, eh, no, no todos los días, lógicamente, pero quizá la última vez que jugara eh, un poquito más de un mes, eh A, al capítulo 1 ¿no? de este Walking Dead. De Nasdaq, sí, eh. pues lo que te quería preguntar es que, que, que, bueno, que, que gráficamente y también por la resolución del visor, pues... Uh -huh. Tienes que notarlo, ¿no? Porque empecé a lo mejor no lo jugaste. Sí, no, a en ver su día. Se, se ve muy, En PlayStation VR2 se ve muy, muy nítido, muy, muy nítido. O sea, se ve, se ve muy bien. Eh, es verdad que es muy, es, es muy cartoon, ¿no? Los gráficos ya sabemos cómo son, que son de este tipo rollo cómic, ¿no? Pero sí. eh, en, en comparación, vamos, se ven comparados. Yo, el, a las versiones que jugué fue en PlayStation VR1 y, y en Quest 1, o sea que, eh, lógicamente, hay un salto bastante grande, ¿no? En comparación. Lo veo muy nítido, eh, de momento tampoco me he metido muy de lleno en el juego como para decir, oye, el HDR diferencial en PlayStation VR 2 o, o aspectos más técnicos ¿no? del visor, pero de momento pinta muy bien, ya te digo, eh, empiezas en una cena de día, ¿vale? Y, y wow te ve genial, ¿no? Incluso a, a lo lejos en la distancia se ve bastante nítido, ¿no? En comparación, lógicamente, a... A, al primer capítulo y sobre todo en los visores que yo lo he probado, ¿no? A lo mejor con otro visor en PCVR y demás, pues, pues tendría otras sensaciones ¿no? En, de, en comparación con el primer capítulo Sí, a ver aquí Gaby nos decía que, que con respecto del, del segundo capítulo al primero, que, que notaba ciertas mejoras también en detalles de los escenarios y, y cositas gráficas me refiero, o sea que también parece que han, que han mejorado y aparte que que recordar también sí, que sí, han sacado también el capítulo 1 mejorado para, para PlayStation VR 2 también. Eso además que eh, creo que no tiene una actualización gratuita, no si no me equivoco. No, o sea que no, no, son 10 euros. Que, sí. Hay que pasar por caja, ¿no? Sí. Eh, pues si te parece vamos a ir al mercado, ¿no? Sí, vamos a ver sí, sí, Vamos a en y... y... <risa> eh, acción, vamos a ir al mismo, ¿no? Pues, pues, pues, este, aquí? este juego cuando salió en 2020 vino después de no, One Wars. No, no, no, no, y, y antes de de no. fales y, y fue porque tengo que me está diciendo que, ha, que, que haga algunas cositas de, de la trama del juego a lo mejor no vamos a quedar aquí estancados un ratillo <risa> epic <Epifile>, no <risa> bueno mientras que salga algún zombie o algo nos valdrá sí pero me está diciendo que vaya a lo típico de la radio si estoy, como digo si estoy familiarizados con con eh, pues con este juego, con el primer capítulo, pues eh, sabéis que aquí interactuamos eh, mucho, ¿no? con, con la radio para encontrar a los a, pues a los demás supervivientes que nos pueden ayudar o tradicional, ¿no? Pues una de las cosas chulas de este juego es. que aquí te puedes cargar a todo Dios y la, y la, la trama a lo mejor varía un poquito, ¿no? O sea, sí, no, no solo zombies, y te, sino humanos. claro Sí, sí, no. Eh, yo recuerdo el, el, la primera que jugué al, al primer capítulo de el Al Sign and el primer, digamos, personaje secundario que, oye, para coger una llave necesitas hacer esto. Le pegó un tiro, digo, a ver si se muere. Y se murió y es como, hostia, ¿y ahora cómo sí. consigo la llave? A ver, sí, sí, le sí, a la estación 47. Ahí. Me acuerdo de las decisiones sí, morales sí, sí, y tal. Era, hostia. Digo, hostia, ¿sabes? Pero en plan, eh, para probar, ¿no? Para... Eh, pues eso, para, para estar haciendo pruebas no Y le pegó un tiro a, me acuerdo que era una, a una tía Y pum, tiró la cabeza Y le iba a tomar por culo loco. Sí, sí, sí, cuando llegaba al principio al pueblo Me acuerdo que él salía ahí, una de las primeras decisiones De si quería salvarla o algo así sí. Y es lo que hablaba que, que al final este juego Supuso una revolución En su momento, ¿no? Porque sí, tenía un Wars, que es verdad sí. que hacía muchas grandes cosas Todavía no había salido Alice pero este también supo supo innovar en ese momento y convertirse en una referencia también. Madre mía. Me hace el tras de y avanza ahí. Y... Sí, sí, a ver. Yo creo que era este dial, ¿no? El que decía, en el 47. No sé, no, no. no me he enterado. No. Ahí, ahí, ahora. No sé la vida que tengo que hacer. Vamos por acá. Ahora te han hablado, no sé. Sí, sí, me han hablado. Tampoco, como te estaba hablando, pues no me, no me he enterado muy bien de lo que me ha Sí, sí dicho. por eso, eh, eso. Podemos activar también subtítulos y demás. Eh, creo que... Si ahora me deja mover mi... Sí, las voces son en inglés. Sí. Ahora sí. Ahora sí estamos ready, digamos. Ahora creo que sí. A ver. Venga. Porque ahora me aparecen en el mapa más. Ah, más yo este más sitio más. que está me acuerdo del, del juego anterior, que era el mismo sitio, ¿no? Sí, esto es como tu zona segura eh, y, y es bastante parecida Lo que pasa que es un poquito más grande Y podemos hacer más cosas Ajá. Vale, pues vamos al, vamos al lío Vamos a darnos una vuelta Venga. Por este Walking Dead A ver qué tal los mandos, los gatillos Las ticas sí, y eso, me, si nota algo La verdad que eh, es una pasada Si queréis, vamos a... a, a el, el tema de los gatillos Yo... Vamos, me va a costar mucho Volver a otro tipo de visor que no tenga Gatillos de este tipo ¿eh? o sea, Yo espero que lo, los próximos visores Aparezcan con esto ¿eh? Porque eh, es, de verdad es Diferencial, ¿no? El, el sentir Que tienes, aparte, por ejemplo, las físicas Que tenemos en, en este juego, que son Brutales, ¿no? Esa sensación de peso y, sí. y de verdad que notemos Resistencia, yo ahora mismo estoy haciendo algo de presión En, en el arma Y, ¿sabes? Que notemos resistencia Pues eh, es una pasada, ¿no? Cómo se libera el gatillo, ¿no? Cuando... Aquí con, eh... la, con la oscuridad y tal Se ve bien, ¿no? Eh ¿A ¿Qué quiere el tío ese? Madre mía Me iba aquí a tiros con todo Dios, Ramón Joder, no sé qué pasa Pero creo que, que vas con un poco más de latencia O algo de lo normal Se, se, se, ha, se, ha, se ha como el sí. buffer o algo. Sí. Bueno, ahora acabamos de ver cómo te has cargado a, sí. a un humano. Vale, creo. vale. Ya te digo, las mecánicas son, son básicamente las mismas, ¿no? Si llevamos la mano a... Atrás, pues nos sacamos la mochila, eh, las vendas. Pues ya sabéis que tenemos que hacer el movimiento ¿no? de las muñecas, etcétera Está bastante, bastante logrado. A mí, eso, ya te digo, es un juego que me gustó bastante. Aquí creo que da una sensación un poquito más de libertad lo que es el, el escenario. Eh, tiene pinta de que son más grandes, ya te digo. Yo no he jugado mucho, pero lo poco que he jugado eh, me da la sensación de que las zonas son un poquito más grandes que en el primer capítulo. Y pues, que es una pasada. Eh, una ya te digo, una pero... pregunta, ya que Dime. bueno han sí. puesto por el chat que hablando de 120 Hz, 90, 60, ¿Sí? eh, ¿notas reproyección? O sea, a mí me una... da la sensación. No, no, no, estoy notando... no estoy notando. Ahora hago algún giro brujo a ver si, a ver si noto algo, pero yo no estoy notando reproyecciones. A los que preguntan si hay una opción en los ajustes de PlayStation VR para ciudad no, en principio solo depende del juego. Sí. Si queréis nos damos ahora una vuelta por los ajustes para echar un vistacillo porque tiene un montón de un montón de cosillas, creo que incluso puedes. Sí, sí pero estaba hablando eh... de los ajustes de PlayStation VR, tú no puedes forzar. O sea, los juegos eligen a lo que, a lo que hacen. Sí, sí, sí. no, eso no, eso no lo puedes hacer. ya muchas balas, ¿no? ¿Que te voy aquí pegando tiros a mansalva. Sí, claro. Es que es lo que te digo. A mí me da la sensación… de Yo que Yo recuerdo que no, que no tenía que... nada en este juego. De que se ha quedado guardada mi partida anterior, con lo cual tengo de todo. Tengo hachas, ballestas… Tengo de todo. Escopetas, de todo, tío. Muy gore el juego. Es súper gore. Es súper gore. La bueno, verdad es que con balas te lo vas cargando rápido. <risa> y este no, son sonoras eh, el juego este tanto el uno como como esta segunda parte y... sí sí pues eso a jugar a ser carniceros <risa> en Nueva Orleans, o sea que... <risa> Estoy escuchando zombies por todos lados, yo no sé... Aquí viene. Nada, ah, pero mola un montón, ¿eh? ya te digo, El centro del ogre, que es el juego, pero... Digamos que tiene ese, ese puntito de supervivencia, ¿no? De, de recolectar materiales y demás que hacen que a mí que me gustan ese tipo de juegos pues, eh, Ya, yeah, eso es lo que te iba a decir A ti que te gustan ese tipo de juegos <risa> Claro, es que no es para todo el mundo ¿No? Este tipo de juegos A mí eh, me tiró para atrás cuando jugué la primera vez Y llegué no sé dónde y de pronto perdí la mochila tal, No sé cuánto y los zombies Un poco con, en modo infinito ¿Sabes? No sé No, no me termino de, de convencer Pero es cierto que o sea, reconozco que, aquí en, en que No, no, perdona, perdona, perdona. No, eh, no, sí, sí Sí, en las zonas oscuras con la linterna o sea, la linterna y pues la verdad que eh, es una pasada jugar a, a juegos así, no con, con esta con la tecnología que tienen, por ejemplo esta. que es un ¿no? Claro, si te has pasado el capítulo el capítulo uno, tienes aquí todo lo que tenías en el anterior, que es lo que te ha pasado a ti. Claro. Es continuar que, la pues, partida es la sensación con lo que digo, te madre malo. mía digo. Digo, o es más fácil el juego o es más difícil, digo, porque si te están dando ya tantas armas y demás es porque aquí no va a ser un paseo. No, y bueno, tú ahora mismo estás yendo un poco a lo loco, pero tienes sí. tus misiones con... Eh, no, con está este. claro, está claro, no. Eh, aquí tienes muchas cosas que hacer, además. Tiene un lore interesante el juego, ya sabemos el, la historia de Walking Dead y demás, ¿no? Todo lo que lo que lleva detrás, eh, hay y tampoco... varios spin-offs Tampoco es un juego sí. que, que sea de error en sí, ¿no? O sea, quiero decir, porque hay algunos que sé que no juegan en VR, si el juego da, da miedo. A ver, es un juego que, como mínimo, eh, te tiene en tensión, ¿eh? No es de miedo, pero meterte en una casa a oscuras, con zombies, sí, da sí, la casualidad cierto. que justo se te acaba la pila de la, de la batería, <risas> ¿acordaos? Que para mover la, eh, para recargar la, la batería de, si hay que moverla, de la ¿no? linterna había que mover. El, pues eso, la linterna y demás. Y hostia, hay, hay sensación de agobio, ¿eh? muchas veces en este juego. ¿eh? A ver, luego está la gente como yo que nos gusta los juegos de terror, entonces, <risa> entonces pues somos gente rara, ¿no? Que, que decimos, eh, pues estos juegos molan, ¿eh? No, pero mira, es que. Eh, es el, el, Gráficamente de... se, se, se ve muy bien, ¿eh? Aquí se sale. Sí, se va bastante bastante bien, ¿eh? ya te digo En, en Playstation VR 2 se ve muy, muy nítido Muy nítido No sé cómo se verá en el stream, pero Se ve sí, muy sí, se nítido ve, se Ya ve te bueno. digo, la sensación de ver a lo lejos Con bastante nitidez eh, También ayuda, ¿no? La, la calidad gráfica del juego, que tampoco es eh, Tampoco es el, el juego Con mejores gráficos del mundo, ¿no? Pero, hostia, es nah, que, pero vez por que Porque tienes tiene el corte muchos... que, que, como decías tú, tipo coming, ¿no? Que tampoco busca... Sí, sí, sí, el, el Sandin y... Mira, por ahí hay... No sé, te, vamos, te vemos que estás yendo por, por el tejado o algo así sí, sí, sí, estoy dando una vueltecilla por aquí, ya te digo Porque no, no he cogido ninguna misión ni nada Para no spoilear Vamos, que de momento podría decir que, que bien, ¿no? O sea, me refiero a la versión de PlayStation Sí, sí, sí. sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. <risa> Estoy siendo un poco al corramos no corramos cargándome aquí a todo a to Cristo. A ver, es el principio del juego, con lo cual eh, no, me, no me importa, ¿no? Porque aparte es algún artículo… Que, que, sí. que tienes como reputación o algo así, ¿no? O sea, según lo que hagas. Claro, ¿no? claro. Eh, acuérdate que… Bueno, aunque tú creo que no lo llegaste a jugar del todo, ¿no? Juego, no, no, pero... yo creo que… De... Acuérdate principio. de que aquí hay varias facciones, por decirlo de alguna manera, y puedes ir con unos o con otros o con ninguno, ¿no? Puedes hacer, eh, puedes engañar a unos eh, cogiendo misiones de otros para infiltrarte, cosas así. Creo que es bastante versátil lo que es el juego, ¿no? En cuanto a la historia, si sí te la tomas un poco eh, en serio, ¿no? Dice, dice, dice Rogit, decís que todo es igual que el uno ya que vais antes. <risa> <risa> No, pero es que claro, es, es igual que en uno, pues eh, digamos las mecánicas, eh, la historia se continúa, eh, pues sí, en, en, en todo eso sí, pero aquí estamos ganando ya la inversión, por ejemplo, con el tema de los gatillos, lo que os decía. De momento no estoy notando eh, vibración en el, en el visor, no sé si dejar que me, que me cojan un poco los bookies los <risa> y demás, a ver, si, a ver si noto algo. Prueba, prueba, a ver si te arrancan la cabeza. O sea... <risa> Hombre, la, que, no. la diferencia de este con el 1 con es que puedes salir de noche y que te persigue el tío este del hacha. Que aquí no, no lo vamos a ver porque quizás. El sí, bueno, juego... en, en el 1, por ejemplo, de noche, acordaos que era, era tremendo, ¿no? El, el, el otro era alto que queda sí, sí. que desactivado. El, el otro este... es, uh, corre que corre que te mueres. Ah, yo lo de que te persiga el del hacha, yo supongo que se tiene que parecer un poco a, a como el Resident Evil 2 o el 3 que te persigue el Nemesis este o, y el otro que no me acuerdo si se llama. Bueno, pues eh, sí vibra el, el visto eh. Sí vibra. Sí que vibra. Sí que vibra. <risa> supongo que es similar a, a, me a muero, otros juegos Me muero, ¿no? Ramón, Robiano, me muero. <risa> <risa> sí, sí vibra, sí vibra. Pues eh son más unos no que hacen que eh, pues sea diferencial ¿no? la, la versión ¿no? uh -huh. En comparación pues con como digo a mí es una de las cosas que más me gustan ¿no? de de las PlayStation VR2 ¿no? el, el tema de la inmersión que logras con pues, eh, la combinación del visor los gatillos todo esto ¿no? y encima de une que este juego por ejemplo se ve bastante bastante nítido pues eh, está bastante Oye, bien aparte lo... si, si va a 90 FPS es mejor ¿sabes? Por el tema da la de... sensación de que va a 90. ¿eh? Da la sensación de que va a 90. Yo no estoy notando reproyecciones. ¿eh? Estoy haciendo así giros rápidos y demás. Sí, sí, sí. No sí eso se notaría eh, en las esquinas de las cosillas y tal. Pues bien, bien. Yo la verdad es que prefiero que el juego, si tuviera que recortar un poco, que vaya a 90. Por lo menos hasta que no termines de dejarlo fino, fino el todo. O, o que te dé la opción de elegir. Si quieres. Los 60 reproyectados, claro. 120 o 90... Yes. Bueno, si te rompe el arma y todo esto, pues... Claro. Eso es lo malo de los no juego, estos, ¿no? Que enseguida claro, esto, te esto, quedas sin armas. Por eso digo y... que es un juego que, que te da una sensación de agobio porque en el momento menos oportuno se te empiezan a romper las armas, <risa> te quedas vendidísimo. Ya, a mí me pasaba que eso, y no encontraba pero... nada nuevo y. Aunque <risa> ah, okay, no tienes que tampoco a saco, tienes que planear un poco lo que haces, me imagino. No, claro, claro, no, aquí estoy pues, para el gameplay Porque tengo un poco de acción, ¿no? Porque yo normalmente cuando jugaba este juego Intentaba hacer lo mínimo Pasar desapercibido, ir agachado eh, Acordaros que la mecánica De agarrarnos a algo Y movernos con el entorno y demás eh, Eso es algo que Yo creo que la primera vez que lo vimos fue aquí En World Cuphead, ¿no? En, en S -S -S ¿no? El agarrarte una mesa y, y Agacharte y demás, ¿no? Sí, sí, sí y son mecánicas pues, muy chulas, ¿no? Que, que le sientan muy bien a, una, a un juego en VR, como es lógico. Claro, esto de las manos que. exactamente. Es que, creo que eso también es porque como Pero puedes mira, escalar. ¿no? Sí. Que, o sea, como puedes escalar. Claro, sí, a ver si encontramos por ahí algún. algún sitio donde podamos escalar. Pasa. El problema es que me estoy viendo que me estoy quedando sin balas, sin cuchillos y sin de nada. <risa> yendo <risa> tan a saco. <risa> ya, no sé. O no, sea, si zombi… Era por zombi, madre, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> madre mía, bravo. <risa> <risa> madre mía, tío. Bueno, como has dicho, haremos una actualización del análisis, con, sí. con ya después de haberlo probado más tiempo. Pero lo importante es eso, que, que de momento pues buena impresión. O sea, sí, lo mismo que el primero, pero mejor, claro. Lo que bueno. estoy probando me está gustando. Ahora, como digo, estamos para el directo pues, haciendo un poco la cabra loca, ¿no? Este juego, ni de broma, sí. es para tomárselo así, pero me está gustando... Te metes en, en las zonas oscuras, el OLED es una pasada, de verdad. Es, es una barbaridad. No sé en el directo si eh, veis algo, ahora bueno, mismo... Cuando, ve, según voy, según voy entrando en zonas <risa> oscuras, pero es una pasada meterte en un sitio tan oscuro en VR, o sea, es... De verdad, sí, con, es, con la linterna... Eh. Sí. sí, con la linterna, sí, claro. Con la linterna me la pongo aquí en, en el... el negro, y... negro vemos negro negro sí, total sí. ahora mismo bueno un poco hace. Pues así pero, lo veo yo en el visor <risa> veo cuando cuando voy avanzando a lo mejor veo pues eso el marco de una puerta pero a lo lejos de mala manera pero súper negro súper oscuro, bueno, oscuro Que en estos casos que te el zombie, pues sí sí que te va a dar miedo y susto <risa> sí sí Aquí tenemos la mochila vamos a equiparnos un poquito Pero se ve muy bien, se, ya te digo, se ve muy nítido la es sensación, el tema, por que, ejemplo, de. Que mueres del y pierdes humo. el inventario, ¿no? O sea, pierdes las cosas. Sí, sí, sí, está claro. Si sí, aquí mueres y lo pierdes lo pierdes todo. Depende de dónde mueras, luego donde te interesa volver o no, también te digo, eh. Mm -hmm. Qué super gore. <ríe> Super gore bueno este juego. atraviesa solo la garganta como si nada, te la arrastras por. Ya, ya, si es que. Es tre... es tremendo. Eso ya depende de cada uno. Sí, sí, es tremendo, es tremendo. Es tremendo. Se me, me ha recordado en el Survive que hay niños zombies, tío. Hostia. Hostia. Y, y de lo tienes que cargar, claro. O sea... No, claro, claro. A ver. Daños colaterales. No, no, está claro. Hay no, veces es que hay que tener un poco de sensibilidad, ¿eh? porque madre mía, ¿eh? En VR cambia mucho la, la tostada y la película, ¿eh? Cuando vas a, a. Según qué juegos, ¿eh? ¿Y quieres? Vamos a otra área o. Venga. Eh, Sí, a ver, ya, ya 27 minutos O sea, llevamos 27 minutos vale. directo, Vamos a enseñar no, un ya. poquito más y... Porque bueno, es verdad que Pues eso no, Es el mismo juego, sí Ya lo habíamos jugado en su día, ya lo habíamos analizado Pero no, no complexión, viado claro. No, pues se ve muy muy bien Ya te digo, la sensación, la inmersión Es total, eh, es total es una de, las, una de las cosas que. No todos los juegos, por desgracia, en VR lo tienen, ¿no? La inmersión, ¿no? Y, y mm. cuando das con un juego que de verdad te transmite el estar ahí, es una maravilla. En este caso, yo desde luego lo, lo noto total. ¿eh? Sí, sí, aparte. No soy de... un carnicero, ¿eh? Esto es por la <risas> reverencia. <rebelión, tío>. Que ahí con el gatillo, con el cuchillo, cuando le metes la cabeza, se nota, ¿no? Sobre todo con la pistola, la pistola es una pasada. La pistola es, es, una, es una maravilla. ¿Estás intentando volver para ir a otra zona o qué estás haciendo? Sí, sí, estoy intentándolo, pero está la cosa jodida. Vale, si no tampoco pasa nada. A ver, es eso, o sea, el disparar... Es, es, es diferencial, de verdad. Es diferencial. Luego también aprovecha muy bien lo que es el, el tema de la vibración, lo que es en, en los mandos. Aprovecha, lo aprovecha muy bien. Y según disparas, como que la respuesta es bastante realista, ¿no? El, la sensación de que estás disparando. Por eso digo que es que se logra una inmersión muy muy buena. Y encima lo acompañamos con el. Con, el, con la vibración del visor, pues eh, apaga y vámonos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. <risa> una pena que sea un refrito, comenta. Sí. <risa> Bueno, la verdad es que sí, si te gustó el juego, yo creo que, que en ese sentido. Bueno, un, refri un refrito tampoco, ¿eh? no es una continuación, ¿no? El... Claro, a eso me refiero que sí, vale, pero. Aprovecha, vale, digamos, el mundo que ya conocíamos, claro. no, aprovecha todo esto, pero como que continúa. Yo la verdad que me quedo con ganas de más, eh. También te digo en el juego. Fíjate, esto juego de... De... Sí, sí. Sí, decían que si es un juego de. decían que si es un juego de miedo y tal. <risa> Pues cuando das en zonas así oscuras y... Hostia, te lo piensas, ¿eh? El, el avanzar, ¿eh? No, no, que ya, sí. Yo lo, yo lo he dicho antes muy rápido. Lo de que este juego no... Sí, te metes en <risa> cualquier casa que la mayoría puedes, eh, eh, Bueno, te puedes meter en ellas y recorrerlas y demás. Eh, pues da mal rollete, ¿eh? <risa> da muy mal rollete. No, es que aparte así con esta oscuridad que tienes ahora en la calle... Joder. Sí, sí. Y el sonido también. No, no, el sonido es muy bueno, muy bueno. Digo, hay... Las sensaciones son muy buenas con el visor. Muy, muy buenas. Vale, a la borra el cuchillo. A ver si encontramos al... ¿Al del hacha? Al malo malísimo, ¿no? De, de, de la noche, ¿no? Yo creo que se tendrás que avanzar o algo y habrá una misión en la que se introduzca o algo, digo yo, no sé, no creo que de pronto esté por ahí ya de golpe sin explicarte nada, ¿no? O sí, no sé. Sí, seguramente eh, en algún motivo, ¿no? Bueno. hay que tener en cuenta la estamina también no que cuando te cansas no puedes no puedes claro es que no puedes ni disparar no puedes ni disparar eh o sea ni no te, no te permite disparar el juego porque las la manos las tienes todo el rato abajo y no las no puedes ni apuntar joder Madre mía. y de noche hay un montón de, de zombies por todos lados es muy heavy el juego. muy muy heavy <ríe> súper gore Nada, aquí... Pues el juego más didáctico del mundo, chicos. <ríe> ya, ya sabéis. <ríe> ya sabéis claro. lo que ponerle a los niños, ¿no? Madre mía, súper gore. Super gore. Para, para quitarte el estrés y tal, mola. <ríe> sí, sí, no, está claro. Está claro. Luego, como digo, está bastante bien la, la historia. A mí, por lo menos, me, me gustó bastante. Sí, a ver... Eh, o sea, en el análisis de la versión de Q2, a este tiene un 9. O sea que también es muy bueno, como decía aquí Más y mejor Una propuesta sí, que expande es... el universo Claro Oye, pues lógicamente habrá gente que, que esperaba pues más mecánicas Aún mejores y demás, pero Madre mía, si es que el juego ya de por sí eh, Era bueno, ¿no? O sea, sí. Aunque, sí. aunque a lo mejor no es para todos los públicos eh, Pasa con todos los juegos Aunque sean obras de arte, ¿no? No a todo el mundo le gusta Pero el juego ya de por sí era bueno, ¿no? Y, y si encima nos dan más, pues oye no, no, que por eso digo, que a ver, que esto va a gusto, ya sabéis. Madre el cerrojeo y, y eso, y esta, esta empresa Skydance va a sacar, Skydance Interactive, va a sacar a final de año el Behemoth que está poniendo por el chat, que estáis poniendo por el chat. Tiene muy y, buena pinta. Y Behemoth, pues seguro, yo viendo lo que hizo esta compañía con este, pues yo estoy seguro sí, sí. que en algo también innovarán o revolucionarán, ¿no? Ahí en ese sentido. A ver. Tiene muy, muy buena pinta. Muy buena pinta. Vamos, yo. Esta gente para mí tienen todo el crédito, eh. Hay mm -hmm. varias ya. ya empezamos a tener varias compañías de VR que te está haciendo De momento pintan claro bien, eh. Te estaba temblando el arma, no sé qué pasaba. Ah, no tengo balas. Bueno, pues llevamos 33 minutos, por no hacerlo tampoco.. 8, si quiera. Vamos vale. fuera y voy a, a, a hacer un, un, muy un resumen. <ríe> muy bien. A ver, déjame que me vaya quitando el visor. Venga, voy a poner de mientras el trailer de, que han sacado de para anunciar de la vez este, Ahora mismo esté estoy viendo, gráficos de PC. Pone a capturado en PC. Pero vamos, no, que PC y Blizzard 2, lo mismo prácticamente. Muy bien, pues, que, por hacer un resumen así en general, ¿todavía jugar primero? Eh, sí, yo primero, ya te lo digo, me lo, me lo he pasado, además, un par de veces, ¿eh? porque me lo pasé en PlayStation VR 1 eh, y, en, y en las Oculus Quest. Eh, y a mí me encantó el juego. Y, y es un juego que, como digo, entra bastante a, a jugar, ¿eh? En este tiempo en la, en las Quest, porque... Eh, digamos que te vas haciendo tu inventario, o sea que es un juego que como tienes que estar farmeando ¿no? y buscando buscando cosas Mira, por ahí. Ahí, ahí se ve como el derecho, que te da... ahí tiene el derecho Tiene mala pinta, ese no me lo quiero cruzar yo mucho sí. Pero pero vamos, en Playstation 1 ve se ve muy bien, la verdad que mejora gráficamente yo creo bastante en comparación Teniendo en cuenta del tipo de gráfico que es, pero... El estar ahí dentro, el juego de sombra, la iluminación está muy bien muy En comparación el sonido también a lo que mucho. tú recuerdas de PlayStation VR1, dices, ¿no? No, en comparación a PlayStation eh, VR1 es un mundo, ¿eh? Sí, ah, sí. Es un mundo. Sí, sí. un mundo. Pero sí, sí, ya te digo, el juego de luces, de sombras, todo esto está muy bien llevado, ¿no? Y, y, y encima aprovechando el OLED de, del visor, te metes en sitios oscuros, que este juego tiene bastantes. Eh, mola mucho, mola mucho. Eh, hemos estado probando que incluso te vibra el visor wow. cuando, cuando te están la motosierra eh, también, eso te mola eso, eso ya es para desestresarte Entonces, cuando tengas un mal día de trabajo coge la motosierra y ala, a cortar brazos estrevidas y lo que haga falta ya te digo, este, este va a ser recordado como el programa más didáctico yo creo <risa> Ramón joder, no, pero mía, está telacha está tiene pinta de hmm. vale, pues pues no sé, si queréis preguntar algo o queréis añadir algo más. La verdad es que me queda claro, solo recordaros que, que el juego vale 40 euros en PlayStation, lo mismo que, que en Quest, son 40 euros, y en Steam vale un euro menos. Bueno, cosas de, de las tiendas. Vale, no, para, para decir no, que empecé ¿no? es más barato. ¿no? Lo no, bueno, ya sabes tú que esto pasa <risa> a veces, no siempre es el mismo sí, precio sí. en todas las tiendas. Pero en este caso son Nada, 39, vale, 40. De... Sí, sí. Y si tenéis el uno en PlayStation enviar uno. ya sabéis que por 10 euros lo podéis actualizar para jugarlo también. Y tenéis, vamos, para echarle podéis hora 40-50 horas entre los dos, podéis esperar. <risa> ya ves. Sí, sí. Muy, muy bien. Muy bien. Ahora que muy buena pinta. El pero yo de este juego es que tuviera un cooperativo, ya sería, bueno, tremendo. Sí. sería tremendo. Molaría, molaría. A ver. Sería tremendo. De hecho me acuerdo, me acuerdo. cuando anunció Surbios el working de Delon que se hablaba de cooperativo sí. y al final no, no lo sacaron Perdó. Perdó. Ese juego al final tuvo un lanzamiento un poco chungo pero yo me lo pasé después ¿no? o sea, no estaba mal lo mejoraron Hombre, esos son los mismos de la Arizona, ¿no? En eh, Surbios, Surbios, los de Rau... ah, Surbios, Surbio, vale, vale, vale, sí, joder, sí, sí. No hago no. el nombre, pero. pero... <risas> Raudata, ¿no? Uno de estos, sí, sí, rico. es Raudata, sí. Raudata, cierto, cierto. Pues ya te digo, a mí me gusta bastante y lo que sé, cómo se ve en el visor está, está chulo. La verdad que el que tenga unas PSVR2, yo creo que este es otro de esos juegos que tienes que tener, ¿eh? Porque son juegos que. Molan bastante, molan bastante. Es verdad que hay que tener en cuenta el tema de la supervivencia y demás, que. A veces es bastante pausada, tienes que planear mucho Cómo hacer las misiones y, y demás Aquí hemos ido a lo loco, ya, lo, ya me habéis visto <risa> Pero pero la verdad que estos juegos molan bastante, ya, molan bastante. Sí, sí, te estaban preguntando si este va para Playstation 1 Y este es Playstation 2 o PC o Quest 2 Donde está mm -hmm. disponible Muy bien, pues nos vamos a cambiar de, de lugar y ya pues, nos vamos a despedir, como, como siempre llega hasta aquí el programa. Voy a poner un poquito de, de música. Ahí estamos. Y nada, muchas gracias Sello, que Hola. ya nos contará, como decía, por escrito, de un poco más, ya cuando pruebe un poco más. y, sí. y ya, ya nos contó Gaby de la versión de PC, también tenéis en la web de, de el escrito, o sea, la, las impresiones, más que el análisis. Y lo dicho, pues pues muchas gracias por acompañarnos y el domingo, el domingo estaremos con, con la hora virtual que será el último antes de Semana Santa y ya descansaremos lo que es el domingo de Ramos, el, el, el otro de Semana Santa y volveremos el domingo siguiente y la semana que viene, el martes, habrá seguramente un directo en vez del jueves, pero bueno, como siempre lo iremos contando, siempre decimos aquí las cosas y luego, <ríe> luego sí, cambia. sí sí. sí, sí. Pues nada, pues por mi parte un placer Ramón, como siempre, una pena que no esté todo lo que quisiera por aquí, pero, pero es un gusto. Bueno, siempre que viene hay cosas interesantes, como la última vez, el Horizon y todo esto que probamos aquel sí, día. A, a tope. A tope. <risa> Venga, pues lo dicho, muchas gracias Robiano hasta luego. Chao. Y ahora se acaba la música. <risa> bueno, pues la vuelvo de nuevo. Venga, ahora sí, hasta luego. <risa> chao, chao.